Davilex, boludo, que es una marca de. Ah, oh, ¿cómo de... están gente? Es una marca de caño de agua. Davilex. <risa> Davilex. Bueno gente, eh, nada, les presentamos el juego que. ¿Cómo se llama esta carga? Esto se llama GSG9 Force se la rejugaron con el título. Sí, te digo que te decían. Vamos oh. a hacer. Vamos a poner un. No, ni en español está, así que imagínate lo que es esto. En francés. No entiendo nada. Tampoco. Tu has en inglés. Checking memory card Rolling, Roll and <risa> roll Roll and roll Eh, no hay data... ¿Querés hacer un... As, un SAS anti terror Force? <risa> okay, me no. va a caer la cana en mi casa Continuar Sí ¿Estás seguro? Sí Really ¡Upa! Uh. Guarda, eh SAS <risa> SAS SAS SAS SAS SAS SAS ¿Qué? SAS Se que te dio con todo YARUTO CHINPUTEKAI Eh, está bueno, mira el menú Mira el menú, eh, ojo te hecho con el. con el Camtasia. <risas> Display. Uh aspecto, lo podemos jugar en 16-9. Dow Me cago en la diferencia. Si sí, no? Ya fue, lo jugamos en 16. Sí, vamos a jugar en 19, estamos. Me encanta la música. Sí, me gusta Rolling. Ay, no me rompe las bolas. Ahí está. Ni wey, anyway, vamos a empezar con el juego nuevo, con jugar normal. La concha de tu madre, sí, ya está, hacerlo. Que rompe bola, boludo. exigente, eh. Insistente, pero. Ah, vale que guarde, nene, porque si no, llamo al SAS. SAS. <risa> Rolf. Rolf. ¿Te la creíste, güey, Rolf? <risa> Rolf. Unidad especial, Rolf. <risa> Eran todos deformados. Vamos a combatir el crimen. Vamos a combatir el crimen. Vamos a combatir el crimen, LOL. Esto solamente es un caso para que pueda resolver el equipo. Rolf, Show <risa> me. <venido, risa> ah este pibe no me acuerdo si te lo dije cuando cuando decía como que oh, quería rompe bolas, oh. cuando quería decir como que dale me estás jodiendo decía sí. o sea are you are, are, are you, you fucking kidding? serious? <risa> era un <muy> imbécil <risa> <risa> Are you fucking serious? Really? <risa> y después había otro que era are you fucking kidding me? <risa> sí sí sí <risa> Y el yo lo claro. eché con la naturalidad. Sí, y una vez se lo dijo una profesora. Y la profesora le dijo: ¿Qué dijiste? <risa> <risa> tal, tal. Uh. Esto es una mierda. Mira el gráfico pedorro que tiene. Es de Play 1. Esto soy el Rolf, team. Vengo a combatir la Rolfia. Vengo a combatir el tri el El triller. Tri Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Terroristas? ¿Dónde están? Bueno y nos adentramos en un nuevo capítulo de Desmantelando Bandas en La Villa 31. No, no, cada, cada juego que jugamos es peor, boludo. El primero Yo creo malo. que esa caja en realidad abajo tiene un escrito que dice los peores juegos de mierda de Nacho. No abrir. <risa> no abrir. No jugar. No jugar dos. La música me encanta. Por eso boludo, parece la música de CSI. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ah, no! no ese no. Mercury! <laughs> <laughs> el oh. ah. <laughs> oh. <laughs> sure, <You> no? <laughs> ¡Scout! <laughs> no, sure, no, sure, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Imagine all no heaven! ¡Let's dance! ¡Ah! ¡A! I'm a good person. Oh no matano. Dame la moto, arre Sacate <risa> <Sáquate> la mochila <risa> Dame la mochila Oh no Te que feo que era ese, boludo era, Ah, le puedo pegar también ¿Qué onda, ¿Qué onda, ¿Qué ¡Ah! Boludo, este, pero creo que cada juego es per... Uno... Es como... Para escuchar... Claro. Escuchemos la música como la, la, es como la musiquita de investigación claro pero no, pero no pega en nada boludo. el Freddie de Mercury acá todavía ¿Qué no bicicleta Bicycle, fíjole. bicycle. I uh, don't you suena <risa> es no uh, don't es go no es no es suena I you ver, you no my suena uh, I don't you uh, no de... es suena no mi vieja tiene varices. ¿En se serio? ¿De todo por dos pesos? <risa> sí, ¡Varices! <sí>. <¿Sí? risa> Mi <risa> vieja sí. tiene varices, se tiene que operar. <risa> ¡Qué hijo de esta puta! Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Yo no, no. yo no tengo varices, pero seguro que está. Si sí, ponía la foto de, de una actriz que no sé quién carajo era. ¡Ay, qué hijo de puta, boludo! ¿Qué, qué inventiva para hacer las canciones? Era Sayo, era Sayo. Juego, me, me encanta, boludo. Me siento. <risa> Repedorra la granada, ¿eh? como. Pff. Yo creo que tirabas un. boludo, no puedo Qué juego de mierda. Yo creo que todo el juego, juego es así. Con ese oh. bajo de mierda. <risa> ¿Por qué hay un palo acá, boludo? decís? ¿qué es un palo acá? El pibe de los astilleros. <risa> <risa> Gané. Ayu. No, no puedo, no, no puedo creer, este juego es lo más... Freddy MERCURY How don't you... Viste cada vez que aparecía sonaba una canción de Queen <risa> Ay, no. <risa> no, no, no, cada vez que aparece Cada vez que aparece, ¿no? Bueno, para, a partir de ahora You got blood on the face To pick these ways, kicking out, man. Gotta go to the ways singing. We were, we were Raku. you. no, no, no, no, puedo creer, no, no, I beat my you <risa> I tried to I give a Samson You brave in entiendo, your eyes boludo. Y vos, Mabel ¿Qué hacías tú? Cuida Los chanchos, Mabel <risa> Cuida Los chanchos Es tu deber No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer Qué juego de basura 80 objetivos, boludo me tengo que asegurar que te doy un arma responsablemente, hijo. Ay, Dios mío. Quiero matar terroristas. La puta madre. <risa> ¿El sonido, boludo? Es que, aparte es re lejano, boludo. Una rayita uh. de Ojo. Pasó música de yu gi -Oh, boludo. A Beat Matthew. <risa> plam, plam, plum, pum, pum, pum. So I'm about to try oh, All resume estás I no guess, me por favor. Esto es Freddy <risa> <risa> Aparecía Freddy vení, vení, vení, vení Te voy a coger, te voy a coger We were Rack you Rack You. Saiba. <risa> no quiero jugar más. Ver, quiero ver cómo se cambia la música. Tengo chinta granada, <risa> boludo. música, ¡No, no! ¡Es una música como si estuvieras en, en, en el menú de sí, me un decía. DVD eterno de Friends, boludo! No, aparte la música es... Quiero morirme de nuevo para tocar. Se... Toca Start, pero ¿por qué no te vas a la mierda? Boludo, le voy a, a, a craquear el audio a este juego y voy a poner todo Freddy Mercury. <ríe> y que ser, boludo? Aparece todo Queen. <ríe> en vez de aparecer Freddy Mercury aparecían todos. Qué juego de mierda, boludo. Ya estaba, gente. Ya está, boludo. Ya está. No, no, no. Yo pues no solamente lo subiría por Freddy Mercury, sí, boludo. Exactamente. Ya estaba, gente. La verdad que muy buen juego. Sas. Sas Force. Rolf. Rolf Mercury. Mercury Force. Ay, Dios, boludo. Ay. Dios. Ay. Ay, qué juego de mierda. Ay gente es un juego de mierda no lo que qué, jugué? ¿qué pasó? Ah. la musiquita para mí que te juegas todo de entrenamiento no peleas contra nadie claro, es, que, es que es lo que me parece ¿eh? me parece que es eso es eso Qué juego de mierda Pum. Pum. no lo puedo creer no, no, no, es, a es asqueroso. Oh, ¡Oh! So much come on! I probably take it. I probably should be. Oh, no sabes qué. Happy man you. Trom trom tum tum tum. <risa> <risa> Soy <I must> matra. <risa> es toda la demostración. de... No, no, es una verga, ¿Qué boludo. Qué juego de mierda. Cada vez uno peor que el otro. No, oh, chao, gente. Suscríbanse. <risa> Por favor, es lo mínimo que se pueda hacer.